Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos este codiguito para estar compartiendo con ustedes. No time to cap, lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Pero, no solamente es este el motivo de este video, que ahora vamos a ver qué nos da este código. Que está bueno para que lo, lo utilicen, lo puedan aprovechar. Sino que también quería... Desearles un muy feliz día de la madre Para aquellos que sean madres O para aquellos hijos que tengan a sus madres Que tengan un bello día junto a ellas Y bueno, para aquellos que lamentablemente No la tienen hoy en día Que bueno, la recuerden de la, de la mejor manera no Así que bueno, quería decirles eso Que tengan un muy hermoso día de la madre Y además eh, vamos a ver ya directamente Qué es este No Time to Cap No es momento de, de capturar Vamos a canjear este código, como les dije voy a estar dejándolo abajo en la descripción para que directamente cliquen ahí y los eh, eh, arrastren aquí a esta página para que solamente tengan que poner canjear código. Este código nos da el AT15 por rental, o sea por alquiler durante 3 días, nos da una tripulación al 100%, nos da el acceso a una misión para ese AT15A. Que lo vamos a tener durante 3 días, chicos. No es por batalla, sino por días, recuerden. Y nos va a dar 5 reservas personales de 200% de experiencia ganada en batalla durante una hora, ¿ok? Así que bueno, amiguitos... Básicamente para que lo tengan en cuenta y lo puedan utilizar. Le quería agradecer eh, muy amablemente al señor Rom, que es eh, el, el que pone los códigos oficiales en el, en el grupo de WhatsApp, chicos. Así que utilícenlo porque por lo general estos códigos se acaban muy rápido. Así que apenas ves el video ya directamente andas a cliquear porque puede que se acabe y después no, no lo puedas utilizar. Así que nada. Les mando un beso gigante, que tengan un hermoso día Cuídense, de nuevo, gracias a Rom y a todos los chicos Del grupo de Whatsapp, abajo también tenés Las redes sociales, para que si vos tenés ganas Puedas meterte en eh, el grupo Que somos bastante ya gente ahí eh, Así que bueno, nada amigos Los quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo video Chau chau